Gracias, Amado, gracias, amables televidentes. Ciertamente que para el, mí y el, y el resto y una gran parte del país nos preocupó la actuación del Senado en el día de ayer, sobre todo por los eventos previos a la presentación del informe acerca del Código Penal. Bueno, se escucha brisa y agua en el, eh, aquí. Nunca lo había escuchado, es fuerte parece. Miren, ¿por qué me ha preocupado más? Porque anteriormente había dicho y había criticado a Faride y al mismo Guzmán, al senador Guzmán, que salieron con una estrategia de, de, de dificultar, de entorpecer lo que con tanta necesidad tiene el pueblo do, dominicano de recibir de una vez y por todas un código penal. Podríamos tomarnos unos minutos revisando una página, pero que se hiciera en el hemiciclo, no en los medios de comunicación, trastornando y condicionando al país que ya habla de que hay que revisarlo como si no se hubiese revisado. Una comisión creada válidamente por el presidente del Senado en uso de sus facultades y poniendo a unos senadores que entre ellos, el nuestro, Franklin Romero, y quien tuvo la valentía también de responderle a esos grupos minoritarios que quieren imponer una legislación a su forma, sin importar el resto, una imposición de una minoría, que ayer conjura, su conjura se dio perfecta con la irresponsabilidad de los legisladores que no asistieron para tronchar la legislatura. Y esperar ya que pase el 16 de agosto para que se, real, se renueve una legislatura. Yo quiero escuchar qué dijo Franklin, que estaba ahí, que es de los comisionados y es senador y tiene una responsabilidad. Si él no ha leído el código, si él no escuchó a los sectores, si él quiso junto a un grupito que es la comisión, como lo han tildado, presentar un código sin revisar. Pues yo quiero oír a Franklin Romero ahora, por favor. Minuto 2.14. 95% acorde con ese código que vino de la Cámara de Diputados. Y nosotros desde un principio entendíamos que teníamos que hacer ciertas modificaciones al código porque sí lo leímos, completo, 422 artículos. Y podemos decir que pocos senadores se apersonaron a la Comisión por igual a opinar. Algunos fueron. Pero bien, sale el rumor porque en vez de debatirlo aquí en el momento de que llegue el informe, se debate el código antes de que llegue el informe. Y eso fue en la sesión pasada. Todo basado en el Código Penal. Acabando con la comisión que trabaja este proyecto. Pero lo mismo que son parte de la comisión. Simplemente porque ellos no salieron airosos, ni lo que ellos presentaron fue lo que se votó. Tienen su razón. Porque piensan diferente. Nosotros tenemos opiniones por igual de que debe haber ciertas modificaciones. Y aquí lo que estamos mirando es tiempo, plazo. El proyecto que tenemos en la mano, que tiene 20 años, dando vuelta, que cual conocimos, porque siendo diputado duré cuatro años mirando ese código por igual. Igual que muchos compañeros que están aquí, que fueron diputados, que son senadores, y que también fueron senadores anteriormente, que también lo conocen de hace mucho tiempo. Y que ya este código... Y es claro, hay intereses, hay opiniones, porque trata principalmente de los derechos fundamentales de las personas. Y que se ha basado todo solamente en dos articulados. Lo que tiene que ver con el aborto y su y la discriminación que está en el artículo 187 de este código. Y esos ha sido, eso sido los protagonistas realmente de este código. Nosotros que sí lo estudiamos, que sí lo leímos, que sí lo investigamos con nuestro equipo, con un asesores con abogados por igual también tenemos nuestras opiniones pero entendimos llegado el momento de que si queremos tener código debíamos aprobarlo como vino de la Cámara de Diputados eso fue lo que nosotros sometimos y eso fue lo que votó la mayoría de los senadores que son miembros de esta comisión pero ¿por qué nosotros proponemos esto? Porque justamente el artículo 422 de este código tiene lo que se llama vacación legal que permite modificar lo que usted entienda en ese periodo de 12 meses. Se fijan, con justa razón Franklin Romero le reprocha al miembro de la misma comisión que estuvieron ahí, para que el pueblo sepa que Faride falsea la información y el mismo Otavera solamente están respondiendo a intereses de grupito que ellos se comprometieron, Pero mira, teniendo un artículo que le prohíbe a no, ellos sujetarse no tiene, a la voluntad de un grupo. No tiene sentido lo que Franklin dice al final porque... La vacación leyes no es para que tú vuelvas a, a, a, a presentar el proyecto de ley, porque si lo aprobaron ya salió, lo promulgó el Poder Ejecutivo. Entra en un espacio muerto que no, donde no se aplica, uh -huh. pero ese espacio de un año... Que tiene el código es con la finalidad de que todo el mundo lo conozca, como pasó con el código procesal sí. penal. En el gobierno de Hipólito, en el 2002, se aprobó, duró dos años de vacaciones, sí. y en el 2004, en el gobierno de Leonel, se puso bueno, en el. En la forma de la explicación, no, pero es no lo que No tiene sentido práctico, pero porque entonces, tú lo, ¿en las vacaciones tú lo vas a meter como proyecto para entonces volver No. No, era aprobarlo. Esa, era aprobarlo. Es, era aprobarlo, aprobarlo. Entonces, cuando esto se da. Franklin le dice a los, al 95% de los sectores que visitó la Comisión y muy pocos legisladores, desmitifica totalmente la crítica que ha hecho Faride y que ha hecho al Código. Fue intencional y a Milagro Ortiz le digo, sí, es un vedetismo de, de Faride para un sectorcito. No para el sector que votó por ella, porque fueron más. Y el resto del país está sujeto a un código Gracias. obsoleto. Los sectorcitos y los sectorotes tienen bueno, el mismo derecho. Pero están ahí no y participaron, pero ¿cómo es posible que la estos sectores. La mayoría tienen derecho. Sí, pero hay que identificarlo, derecho. porque la mayoría absorbe la minoría. La minoría tiene no. que tener conocimiento de lo que se llama... Eso es centralismo democrático. Centralismo nunca, democrático. Nunca funcionó. Pero, Por eso. el hecho de que yo siendo regidor, a mí me pasaban el rolo a cada rato con temas y ponía a pensar a los demás regidores, ustedes son responsables de, de legislar municipalmente. De esa forma, pues yo se lo digo a los de arriba y me pasaban el rolo y porque se decidiera por la mayoría era ilegal, era ilegítimo. No, que no tuve la capacidad de convencimiento, como también me pasó que tuve la capacidad de convencimiento y no pasaron muchas cosas ahí. Y se lo advertí que no debían de pasar. Como también habían amiguitos y, y, y funcionarios de, de, del mismo ayuntamiento, solicitaban eh, cosas y que para resolver problemas, y nosotros no éramos una asistencia social, ni teníamos la capacidad de, de definir de dónde se iba a sacar esos recursos y e imponérselos al alcalde, como está pasando, según me dice. Hay que dejar la práctica de las ayuditas. Para eso hay un, una, un programa de la, dentro del mismo presupuesto de asuntos sociales que pueden ser sometidos a través de la alcaldía y que la alcaldía, como es un fondo común, lleve el proyecto de solicitud y los regidores lo evalúen y puedan favorecer a personas que sí lo necesitan. Pero ese es el mecanismo, el que yo estoy diciendo. Aprendan eso. No que vayan a la sala, y eso era una práctica vieja, no que vayan a la sala, a solicitarle y la sala lo apruebe y lo mande para el alcalde o le mande una comunicación diciéndole al alcalde dentro de sus posibilidades. Y el problema está que dentro de las posibilidades, cuando tú tienes un presupuesto, amado y, y amable televidente, que dice, tengo para estos fines 5 millones de pesos. Y si tú tienes una actividad que se encaja en esa actividad que dice, ¿para qué son los 5 millones de pesos? Tú no puedes tomarlo simplemente los 200 mil o 100 mil o los 10 pesos porque tú tienes que describir como un presupuesto cualquiera diseñado con todo lo que dice el, el órgano administrativo como si fuera un presupuesto complementario y pedirle que de los 5 millones que yo tengo dispuesto para este tipo de actividad me den 100 mil y eso se debe aprobar así. ¿Por qué? Porque la consignación de 4 millones no define a qué fines o a qué persona o a qué institución va dirigido. Pues entonces hay que diseñar el requerimiento primero del alcalde para usar el, el, el, y destinarlo para esto, para, para una operación de la señora fulana de tal, cédula tal, el informe del médico, el informe y fecha de que está dispuesto el costo, y eso es lo que se presenta y se le puede extraer a los 5 millones los 100 mil para la operación. Pero eso tiene que pasar por el Contralor Municipal que lo designa el, el, el Consejo y a partir de ahí lo aprueba porque haya cumplido todos los requisitos previos a la aprobación y el Consejo está en condiciones de aprobarlo, los 100 mil, pero ya se sabe de dónde es y tiene un presupuesto asignado y un requerimiento previo, pero no que me, yo lleve una cática, dame 5 mil pesos que tengo un problema. Eso es práctica, hay que erradicarla. Eso es clientelismo, populismo. Me salí un poquito del tema y vuelvo al Código Penal. Señores, se dieron cuenta que Franklin Romero reprocha que él estudió 422 artículos, que es falso lo que se ha estado rumurando, rom solamente porque, y lo dijo claramente, salieron a discutir fuera del hemiciclo, era ahí, ayer era el momento, con valentía, que Farid se oyera y justificara por qué ella quiere eso. Dos articulitos, y se está perdiendo... 420 artículos se están perdiendo y el código penal bailando doteando nueve de tismo a milagros ortiz y nueve de tismo de, de la pobre faride que ha hecho una actuación precaria en esta ocasión poco sincera criticar, criticar, criticar sin haber salido, sin nadie conocer el, el, el, la decisión Solamente porque ya ya veía que ella perdió en el escenario que ella tenía que discutirlo. ¡Qué bonito! Qué, ¡Qué legislatura tan frustrante! Se han dedicado a otra cosa. Y ciertamente se ve que hay injerencia, que no hay libertad, que, no tienen, que tienen todavía lo que la Constitución quiso. Que ningún legislador se sujetara ni a su partido, ni a grupo, ni a votante, sino que conscientemente hiciera lo que dijo Franklin, estudiaron, conocieron, recibieron a las comisiones, las comisiones opinaron y entendió esa comisión que no reñía nada de lo que se estaba pidiendo con lo que era la propuesta, como llegó, Así lo hizo Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo. Oh, pero esa crítica atacan directamente a mí, que yo lo estudié. A los abogados que nos asistieron. Entonces, mintieron y de forma desfachatada renunciaron a su responsabilidad en el día de ayer. Los legisladores que no fueron hicieron que cayera en el limbo, el Código Penal Dominicano, solamente porque no resisten una presioncita y no tienen, no tienen carácter, no tienen pantalones para hablar en el escenario que tenían que hablar y discutirlo. Ya tendrán sus tomadas en cuentas porque cuando juran ante el país asumir la responsabilidad de legisladores, de legislar de cumplir la constitución, hacer cumplir la constitución, cumplir las leyes, hacerla cumplir y legislar conforme al, al orden constitucional. Ayer demostraron todo lo contrario los legisladores. Qué pena, país. Y Farid, no deja de ser un, un vedetismo y un desproporcionado Gracias, acto. Francisco de críticas sin razones. Franklin gracias, Romero se lo gracias dijo. Gracias Franklin. Eh, ¿Cómo tiene Franklin la cabeza? Gracias Francis.